Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Cuando nos fuimos a la pausa, les decíamos que íbamos a interactuar en este momento con la profesora María Victoria de Jesús, pero también lo vamos a hacer con el maestro Daniel Almanza. Ellos vienen porque la profesora de Jesús es candidata presidencial de la Asociación Dominicana de Profesores. San Francisco de Macorís. Con ella vamos a conversar acerca, bueno, de planes, acerca de proye proyecciones de la eh, entidad que agrupa a los profesores aquí en esta ciudad. Propuestas y plan de trabajo. Buenos días para usted. Buenos días Daniel. Me queda, buenos días. Amado. Me queda buenos un, días. ¿Cómo semi de espalda ¿Tú ves? Sí. <risa> todo bien, todo bien. Adelante maestro. Muy buenos días eh, a nuestro querido. Público. Buenos días, maestro Carolina Yerjan. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, maestra. Eh, bueno, vamos inmediatamente a aprovechar el tiempo. Eh, nos gustaría escuchar sobre su propuesta como candidata eh, a presidente, ¿verdad? Candidata presidencial a la ADP por San Francisco de Macorís. ¿Qué propuestas tiene? Bueno, sí. eh, nuestro programa es un, es un poquito amplio. Voy a resumir resumidas cuentas los, los puntos más esenciales. Lo primero es que queremos la plancha o la candidatura de María Victoria junto con la corriente Juan Pablo Duarte lograr la dignificación salarial en los maestros porque creemos que ya el salario del docente se está quedando en impuesto y por la inflación que tenemos y todos los descuentos ya el salario se ha reducido entonces ese es uno a uno luchar por el aumento salarial pero también queremos la dignificación de la jornada escolar y la humanización de la jornada escolar extendida. Porque estamos pasando muchas precariedades en jornada sí. escolar extendida. Solo este nombre, jornada escolar extendida. Pero a los hechos no se está desarrollando así. Solo se está trabajando igual con las asignaturas prácticamente es básica No se está complementando con los talleres que deben de los niños fortalecer esas competencias y desarrollarlas porque están ahí. Pero vamos a trabajar para un acercamiento de la comunidad, o sea, de la sociedad hacia la ADP. Que la sociedad se mezcle, que sepan toda, todos los gremios, todos los sindicatos, lo que es la ADP, para que no se esté criticando que la ADP solo es huelga, que la ADP, que nos conozca, que sepa en verdad qué es la ADP. Ese acercamiento lo queremos hacer, pero vamos a promover también un acercamiento entre todos los colegas, o sea, directores, dinamizadores, bibliotecarios, secretarios. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que solamente se está trabajando como para un grupito seleccionado. Nuestra eh, Cuando ganemos la presidencia este miércoles 13, porque así va a ser Dios mediante, vamos a a unificar que la ADP sea una ADP para todos, no una ADP para algunos, sino para todos los maestros. Maestra, evidentemente estamos en un país político. Aquí eh, parte de nuestra cultura es la política, la pelota y la bachata. Ahora también el dembow. Pero la política lo permea todo. Hemos visto hoy desfilar aquí eh, candidatos de la corriente oficialista, es decir, del gobierno. Los que son totalmente contrarios al gobierno. ¿Ustedes dónde se sitúan? Una corriente progresista. ¿Se trata ni de un lado ni del otro? No. ¿Y por qué entonces votar por ustedes? Porque somos una corriente que le ofrece, que le vamos, le ofertamos al docente transparencia. Trabajo, dedicación, tenemos en nuestra corriente dos expresidentes que han dado muestra de cómo se debe de, de llevar un sindicato y eso es lo que vamos a continuar, continuar trabajando esa, eh, ese proyecto que dejó William eh, en el 2018 y vamos a darle continuidad a, a todos esos proyectos y a los que están ahora que sean de beneficio para el docente los vamos a continuar. Usted se hace acompañar de el maestro Daniel Armanza. Daniel, bienvenido. Dígame. cuénteme. ¿Cuál es la oferta que ustedes le hacen, ¿verdad?, a los maestros que están ahí, que los están escuchando para que voten por ustedes. ¿Por qué votar por la corriente? Mira, de además eh, de lo que plantea las compañeras, en la parte que tiene que ver con la dignificación de la carrera docente. Eh, también vamos a seguir dependiendo la, la educación pública eh, no, no está pública y de calidad no está dignificada Escúchame que lo interrumpa, pero es para darle no no no no la verdad que falta ah, mucho háblenos de eso por qué no está dignificada la carrera del docente mira ahora mismo la jornada de escolar extendida se convirtió en una especie de tortura para el ejercicio docente en los centros educativos y te voy a comenzar con hecho simple para preparar una clase hoy en día, un maestro tiene que coger dos y tres horas para invertir 35 o 45 minutos. O sea, está invirtiendo más en parte administrativa que en el ejercicio docente. Y los maestros son docentes y por lo tanto su mayor cantidad de tiempo debe ser en el ejercicio de preparar una clase, pero para calidad. Si tú te agarras eh, el currículum hoy en día, para preparar esa clase, entonces el maestro invierte demasiado tiempo. Pero para evaluar un pero, estudiante... Perdón, ¿Por qué para, se invierte mucho tiempo? Pero porque no hay. hay una exigencia muy amplia okay. en la parte administrativa de las autoridades que te exigen eso. Tanto así que los técnicos lo a, nada más van a supervisar eso. Sí. Entonces, pero un maestro no le das ni siquiera la, las ocho horas de clase, no le da el tiempo para preparar la clase. Pero además de eso, el maestro tiene que convertirse, y las maestras en enfermera. Hacer de psicólogo a la vez de orientación en las aulas con las dificultades que se presentan. Eh, tener que cuidar un recreo, tener que cuidar una, la, la, la hora del almuerzo. El maestro no tiene tiempo, entonces hace tiempo que estamos planteando la necesidad de que esa parte debe ser humanizada. Pero hasta para evaluar un estudiante que nosotros en la época cuando nos, cuando in, nos iniciamos en el ejercicio docente, todo el mundo sabe, aquí tenemos un maestro de maestros que sabe cuándo un estudiante está en condiciones de ser promovido o no ser promovido. Es una cuartilla completa que se lleva, hasta de 50 páginas para evaluar un solo estudiante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la jornada escolar extendida se ha triplicado y cuadriplicado el ejercicio administrativo y se ha reducido el ejercicio docente. Y si queremos educación de calidad, tenemos entonces que priorizar en la formación del maestro y a la vez en la calidad de su ejercicio, porque dando oportunidades de preparación y dándole la oportunidad del tiempo para ejercer el mismo como tal. Pero, Pero hay una situación que yo quiero destacar, y que pienso que la DP tenemos una dosis de culpabilidad. Aquí nos hemos olvidado de los pensionados y jubilados. ¿Tú sabes sí, cuál es sí. el sueldo de un pensionado, en la mayoría de los casos de un jubilado, que no rebasa los 15 mil pesos? Sí. Sí. Y aquí todo el que pasa de 50 a 60 años de edad, que son la mayoría de los pensionados y jubilados, eh, eh, eh, pasan el tiempo desde el médico a la farmacia, al seguro Con 15 mil pesos no le da para la, la pastilla sí, Que tiene que pagar, que no le cubre el seguro como tal Entonces tenemos que hacer una mirada Y tenemos no solamente que obligar a que se tenga que legislar En favor de los pensionados jubilados Sino que la dp tiene que tener de frente esa parte En el caso nuestro, como corriente magisterial Juan Pablo Duarte que tenemos la boleta 3 en los locales, la boleta 3 en lo nacional, y que aseguramos que el próximo presidente de la DP se va a llamar, se llama el compañero Juan Núñez, y pónganlo por seguro que va a ser así, por ser un maestro de calidad, aquí bien, Amado conoció la historia de Citracode, fue uno de los principales claro. dirigentes de Citracode, ni siquiera cogió el dinero cuando aquel, debarataron el sindicato, porque dijo que eso era una traición a la lucha sindical y clasista. Entonces, estamos planteando todas esas reivindicaciones para justamente dignificar el ejercicio de la labor docente. Pero cuando hablamos de defender la educación pública, es porque todos esos grupos empresariales de este país andan detrás del llamado 4%, que se conquistó y comenzó a conquistarse en la gestión de la compañera María Teresa Cabrera, que es a la vez asesora, igual que yo, de la corriente magisterial Juan, Juan Pablo Duarte. Porque somos defensores... Del interés de la escuela pública, pero el del interés de dignificar el ejercicio docente de los maestros y maestras. Maestro, eh, un punto que es interesante y que pude escucharte la maestra. Si se quiere que ustedes forman eh, un equilibrio eh, dentro de las diferentes corrientes, porque no son ni de allá ni de acá, o sea, ni muy eh, comunistas o izquierdistas, o, pero tampoco pertenecen a líneas partidarias. A veces nos lo encontramos un poquito extraño porque normalmente hay corrientes, las corrientes políticas se extrapolan a, a, a los gremios. Sí. Y, y un dato interesante también, no, no sé, me corrigirán si es la primera eh, sí. vez que hay una es candidata sí. eh, presidencial a la ADP. Me gustaría escuchar a la maestra, en ese sentido, eh, ¿qué nos puede decir? Sí, es un reto, así mismo de Carolina, en 51 años okay. de fundada la ADP, aquí en San Francisco de Macorís, no se hubiese atrevido eh, una mujer. Y creo que es injusto, porque nosotras las mujeres eh, planificamos y organizamos y sabemos cómo llevar y cómo dirigir, ya sea un sindicato, una empresa, una organización. Y a, a, al negarnos esta oportunidad, eh, no... Se ha convertido en un poco machista. La ¿Se la latera. habían negado o ninguna maestra se había atrevido? Porque es un Creo tema a veces, que, la cuota. Bueno, eh, no sé, pero siento a la vez que fue como negarle okay. la oportunidad. Y la corriente Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Está dando ese espaldarazo de que la mujer sí puede, una maestra sí puede dirigir. Y es injusto, vuelvo y te repito, pero estamos marcando la diferencia. Y sé que lo vamos a hacer bien porque nosotras las mujeres ¿Qué? podemos y lo sabemos hacer. Muy bien, Amado. Bueno, aquí hubo un, una, una parte de la intervención de Daniel, donde él hablaba de la formación de los maestros. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer reingeniería en la formación casi de todo lo profesional. Sí. Casi de todos los profesionales. Así ¿no? es, así porque es. Porque hay, hay muchas falencias en, en ese sentido. Tenemos eh, me gustó que muy, me, muchas me mucha grietas. Así mismo. Y nosotros estamos planteando como ADP, que la ADP puede contribuir en eso. Sí. Total. Puede porque contribuir porque estamos planteando la necesidad de la educación sindical, pero también de la educación gremial y la educación académica. Así mismo. Y los recursos que le ingresan a al ADP... Ahora mismo la ADP ya tiene eh, in, instalado en materia ya de, de, de edificio y comprado como tal el Instituto Ibelice para de pérez que es el Instituto de Formación Sindical y Pedagógica. Tú sabes que la, la, antes lo que se llamaba eh, Comité de Base de la ADP, a partir del último congreso, siendo la compañera... Eh, eh, la compañera... De, que fue, lo que mencionó ahorita como que, fue asesor, que es asesora actualmente Y fue presidenta de la ADP María, María, María, María Teresa. Teresa Cabrera okay. eh, Lo que pasa es que ahora con María Victoria y María Teresa Uno hmm. como que está <risa> <risa> Un poquito <risa> eh, yeah. de, Decidimos llamarle Unidad de base pedagógica Justamente Sindical y pedagógica Justamente para reivindicar la necesidad de educación Y vamos a trabajar en ese sentido La ADP puede hacer, hacer Grandes aportes con la formación del ejercicio docente de los maestros y maestras en la República Dominicana creemos en ese instituto y lo vamos a desplazar en cada centro educativo del país y cuando hablamos yo soy de, para ver, el único dirigente de la ADP que me ha atrevido a decir que nosotros tenemos grietas en nuestra formación porque lo primero que tú tienes que reconocer son las fallas que tú puedes si no las reconoces no hay posibilidad de desarrollo lo, Gracias, lo importante sí. es que estamos reconociendo que hay un magisterio que comienza ya a despertar y a darse cuenta de esa, de esa necesidad y a echar para adelante. Por eso, amado de seguro que Juan Núñez va a ser el próximo presidente nacional de la ADP y la compañera María Victoria para defender la honestidad, la equidad de género y el gremialismo y una ADP de clase para los maestros y maestras del país aquí en San Francisco de Macorís. Por último, ¿dónde votar por ustedes? ¿Dónde votar? ¿Dónde votar? Distrito 0705 en el Liceo Ercilia Pepín. Distrito 0706, en el Politécnico Vicente Aquilino Además Santos. más un solo lugar para ir a votar? Dos. dos, dos, dos, lugares, dos lugares por distrito. De... Sí. Y varias casillas. Y y la... vaya, ¿Qué, y ¿Qué número acá, la, la casilla? casilla. La nosotros... casilla de nosotros es tres. Tres. Tres en lo nacional tres. y tres en lo local. Alguna sí. vez la gente pregunta que por qué el número. Eso es igual que en las elecciones nacionales del país. Se determina por la cantidad de votos que tú que te... has obtenido. Obtenido, obtenido. En, la, la en el caso de nosotros, quedamos en el tercer lugar en las elecciones pasadas. Hay un candidato local, que prácticamente nada más es local, que es el número cuatro porque quedó en cuarto lugar. Perfecto. Okay. Muy bien. ¿Alguna mensaje, una opinión fuerte. final al momento de terminar la entrevista, profesora? Sí, pedirle a los maestros que acudan el próximo miércoles a los diferentes recintos para ejercer su voto. Es nuestra fiesta, nuestra fiesta de los ADPistas, que vayan temprano para que no se acumulen muchas personas, hay un protocolo por el asunto de COVID claro. y decirle que en María Victoria, en la casilla número 3 ustedes van a tener una, una mujer que va a luchar con ustedes, hombro a hombro, cuerpo a cuerpo, pero sobre todo una mujer que va a trabajar con transparencia por una ADP unida, combativa, fuerte y propositiva, Excelente. a votar tres. A nivel local y a nivel nacional. Muchas Muy gracias. Muy bien, gracias a la maestra María Victoria de Jesús y también al maestro Daniel Almanzar, un amigo de muchos años. Así es. <risa> no lo podemos decir mucho. Pero de, de, de, la edad no, pero, pero lo, lo importante es que es de verdadera amistad. Exactamente, así es. Y mientras, mientras más años Exacto, es mucho gracias. mejor. Así es, gracias Daniel, un placer.